Hola amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo descargar las versiones de prueba de Adobe Creative Cloud 2020 para Macintosh Catalina. Para ello ingresaremos a la página de Adobe.com, le vamos a decir ingresar. vamos a utilizar una cuenta que no tengamos ni registrada ni que hayamos utilizado anteriormente para ello le podemos decir continuar con google podemos utilizar nuestra cuenta de google aquí le voy a decir usar otra cuenta porque estas ya las he utilizado aquí me está pidiendo la confirmación del ingreso de la cuenta de Google a, a mi celular y luego de que he ingresado le digo he leído y aceptado los términos de uso no vamos a hacer nada ilegal simplemente vamos a utilizar las versiones de prueba Voy a cerrar acá y le vamos a decir creatividad y diseño. Le vamos a decir What is Creative Cloud? Aquí me pregunta si deseo continuar a Latinoamérica. Le vamos a decir que sí. Y acá donde dice Photoshop simplemente le voy a decir probar gratis. Y acá le voy a decir descargar versión de prueba. Y nos ha descargado la versión de prueba de Adobe Photoshop Installer.dmg Para instalarlo simplemente le damos clic en el instalador Le damos doble, doble clic para instalar, le vamos a decir que no nos advierta de nuevo cuando trate de abrir otra vez este archivo de imagen, le vamos a decir open, ok, Nos pide ingresar nuestra contraseña de administrador de usuario de nuestra Macintosh. y me dice que va a abrir una ventana del navegador para autenticar mi cuenta continuar y aquí me dice que efectivamente ha sido verificada la cuenta de manera exitosa me pregunta qué nivel de photoshop tengo le pueden colocar principiante, intermedio, avanzado, el que ustedes quieran y aquí me pregunta yo que soy un profesional de las tecnologías de la información, un profesional de marketing o si lo tengo como hobby o estudiante, desarrollador, pueden elegir cualquiera de estas opciones. el uso para mí mismo o para un grupo o una organización para mí mismo, continuar. E iniciar la instalación. Después de la instalación, Catalina hace la verificación del paquete que hemos instalado. Y luego ingresamos al Launchpad. Y aquí nos ha quedado instalada la versión de Adobe Photoshop Creative Cloud 2020. La vamos a iniciar. Le decimos OK si nos pregunta cuando Photoshop quiere acceder a nuestros archivos en nuestra carpeta de documentos. OK. Y ahí empieza a funcionar. Recuerden esta es la versión de prueba. y nos dice que esta es la última vez que usted puede lanzar o utilizar photoshop vamos a decir dismiss, ignorar cerramos y acá está ya funcionando la versión de prueba de adobe photoshop creative cloud 2020 para descargar las versiones de prueba de las otras aplicaciones de Adobe. Simplemente lo hacen desde acá. Lo pueden hacer sin ningún problema. Y hacer el mismo procedimiento que hemos hecho con, con Adobe Photoshop. Y les va a funcionar para que lo prueben. Bueno amigas y amigos del rincongráfico.com